¿Dónde estoy? ¿Qué hago acá? ¿Por qué tengo esta ropa? ¿Por? Me lastima la luz. Me duele mucho. Ahí está. ¡Listo! Oh, oh. team boys <laughs> Yo no aguanto, yo no aguanto, yo no aguanto. Ah. <risa> Levántate. ¡Señal, carnal! ¿Y el arma? ¿Qué ¡Allá está! Que asco. Ah, ¡Qué asco! ¡No, no! ¡No, por qué tengo esta ropa? Me la luz ¡Me duele mucho! ¡Me duele mucho! え、<laughs> <laughs> ¿Tú bien? <risa> ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy bien! ¡Estoy es que fin! Oh. Y te vas así. Te vas así. A ver, sí, sí, sí. Espera, espera, espera. Así, tres. dúo, un Una, dos dúo. Un dúo, un dúo. Un ¡A otra vez, ¡A